El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 11. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. En su tiempo pretérito o tiempo pasado. En esta ocasión traemos el verbo vaciar. Nos va a quedar de esta manera. Yo vacié. Terminación E. Tú vaciaste. haste; Él, ella, usted vació. O. Nosotros, nosotras vaciamos. Amos. Vosotros, vosotras vaciasteis. hasteis. Ellos, ellas, ustedes vaciaron. AARON. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en AR en tiempo pasado o pretérito. 1. Sentarse. 2. Situar. 3. Soldar. 4. Soltar. 5. Soñar. 6. Tatuar. 7. Temblar. 8. Terminar. 9. Tirar. 10. Tomar. 11. Tostar. 12. Trabajar. Iniciamos con el verbo sentarse. Yo me senté, tú te sentaste, él, ella, usted se sentó, nosotros, nosotras nos sentamos, vosotros, vosotras os sentasteis, ellos, ellas, ustedes se sentaron. Nosotros nos sentamos en el suelo a conversar. Situar. Yo situé. Tú situaste. Él, ella, usted situó. Nosotros, nosotras situamos. Vosotros, vosotras situasteis. Ellos, ellas, ustedes situaron. Ellos situaron la isla de Aruba en el mapa. Soldar. Yo soldé. ¿Tú soldaste? Él, ella, usted soldó. Nosotros, nosotras soldamos. Vosotros, vosotras soldasteis. Ellos, ellas, ustedes soldaron. Julio soldó la estructura metálica. Soltar. Yo solté, tú soltaste, él, ella, usted soltó, nosotros, nosotras soltamos, vosotros, vosotras soltasteis, ellos, ellas, ustedes soltaron. Ana soltó al pájaro que ella tenía en la jaula. Soñar. Yo soñé. Tú soñaste. Él, ella, usted soñó. Nosotros, nosotras soñamos. Vosotros, vosotras soñasteis. Ellos, ellas, ustedes soñaron. Paco siempre soñó con ser futbolista. Tatuar. Yo tatué. Tú tatuaste. Él, ella, usted tatuó. Nosotros, nosotras tatuamos. Vosotros, vosotras tatuasteis. Ellos, ellas, ustedes tatuaron. Sandra se tatuó un corazón en su espalda. Temblar. Yo temblé. Tú temblaste. Él, ella, usted tembló. Nosotros, nosotras temblamos. Vosotros, vosotras temblasteis. Ellos, ellas, ustedes temblaron. Mi voz tembló cuando empecé con la presentación. Terminar. Yo terminé. Tú terminaste. Él, ella, usted terminó. Nosotros, nosotras terminamos. Vosotros, vosotras terminasteis. Ellos, ellas, ustedes terminaron. Yo ya terminé de hacer mi tarea. Tirar. Yo tiré. Tú tiraste. Él, ella, usted tiró. Nosotros, nosotras tiramos. Vosotros, vosotras tirasteis. Ellos, ellas, ustedes tiraron. Ella le tiró la pelota a su amiga. Tomar. Yo tomé, tú tomaste, él, ella, usted tomó, nosotros, nosotras tomamos, vosotros, vosotras tomasteis, ellos, ellas, ustedes tomaron. Yo no tomé refrescos, yo solo tomé agua. Tostar, yo tosté, tú tostaste, él, ella, usted tostó, nosotros, nosotras tostamos, vosotros, vosotras tostasteis, ellos, ellas, ustedes tostaron. Luz no tostó el pan, ella lo quemó. Trabajar. Yo trabajé. Tú trabajaste. Él, ella, usted trabajó. Nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras trabajasteis. Ellos, ellas, ustedes trabajaron. Ella trabajó muchos años en un salón de belleza. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete. Dale like o un me gusta. Comenta y comparte. Por favor, activa la campanita de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66gmail.com. El tiempo pasado, verbos regulares terminados en AR. Video número 11. El tiempo pasado en español.